Hola, buen día, buen día nuestros seguidores. Hoy estamos en un tour turístico a Churín de en provincia de Ollón, departamento de Lima. Así que esperamos compartirles este video con ustedes. Ya nos encontramos en los baños termales de Churín, así es un pequeño... Ahora sí empezamos. Eh, como podemos observar aquí pueden comprar sus baños, sus trajes y también cualquier cosita así como manualidades. Son muy hermosas esas manualidades. Ahí estamos presentando los eh, guacho dice baños. Aquí estamos. Aquí estamos en Huacho todavía, en baños termales medicinales de Tingo. Pero como nosotros vamos en nuestro tour turístico, es a Churín. Aquí estamos en la entrada, donde se cobra eh, boletas. Eh, el pago es de 15 nuevos soles y de 10 soles. Dependiendo del boleto que quieras. Yo adquirí el de 15 soles, porque tengo acceso a todos los, los baños termales. Ahí estamos en el baño, mm, eh, un aproximado de 32 grados de temperatura, un poco caliente, aquí es un poco más bajo ya, aquí es de 29 grados. Así que estos baños son muy buenos, muy, muy refrescantes, aunque con un poco de calor, pero bueno, para la salud te lo recomiendo. A la salida también hay un restaurante donde puedes desayunar si en caso vienes temprano o almorzar si en caso es hora de las 12. Y por fin, ahora sí, vamos rumbo a Churín, a